Bien, pues desde hace unos días eh, WhatsApp está mandando notificaciones a los usuarios de móvil para eh, aceptar los términos y condiciones para compartir los datos eh, en Facebook. Esto bueno, ha generado un poquito de revuelo porque eh, trata el tema de privacidad en, en Internet y hay mucha gente que no quiere compartir este tipo de datos en, en Facebook. Hay que mencionar que, que no se van a compartir ni conversaciones ni fotos ni vídeos que, que enviemos en WhatsApp, sino que esta información eh, se va a utilizar para que Facebook pueda estudiar eh, aspectos como el dispositivo con el que se utiliza la aplicación de WhatsApp, eh, qué operador móvil se está utilizando, eh, qué uso se hace la aplicación, es decir, cuántas veces se utiliza. Y otro tipo de cosas. Eh, también eh, he leído que se va a compartir el, el teléfono, con lo que hay mucha gente que está desactivando esta funcionalidad. Eh, hay dos maneras de desactivar esta funcionalidad. Es, eh, la, la más sencilla es cuando se aparece la notificación, es directamente, eh, donde aparece el lema sobre las actualizaciones en otros términos y política de privacidad, es simplemente antes de darle a aceptar, muy importante, es pulsar encima de este mensaje, de lee más. Una vez le hacemos clic sobre esto, nos aparece el siguiente mensaje, nos habla de los términos de servicio, que podemos leerlo en profundidad, aquí es donde vamos a leer lo que comentaba en un principio, es decir, qué es lo que, lo que se va a compartir, qué datos en concreto se quieren compartir en Facebook, y luego además eh, bueno, nos indica que, que esta información se va a utilizar para mejorar mi experiencia con productos y publicidad en Facebook, es decir, el número telefónico se han compartido independientemente de este ajuste. Bueno, eh, pulsaremos sobre este mensaje y simplemente tendremos que desactivar donde pone compartir información de cuenta es decir, la casilla de por sí aparece activada con lo que tendremos que desactivar esta casilla de verificación. En el caso de que le hayamos dado a aceptar, como esto está activado por defecto, directamente habremos dado consentimiento para compartir nuestros datos con Facebook. Eh, hay otras opciones, cuando nos aparece este mensaje, en la parte de arriba aparece un ahora no, que vemos en esta diapositiva. Si nosotros le damos por error a esta casilla de ahora no, o bien le damos a aceptar, eh, no hay problema porque tenemos hasta 30 días para poder modificar este ajuste eh, para ello tendremos que irnos a, dentro de la aplicación de WhatsApp, tendremos que darle a la parte de eh, ajustes. Nos iremos a cuenta, compartir la info de mi cuenta y desactivar la casilla de verificación. En esta parte, pues como comentaba, tenemos hasta 30 días para poder cambiarlo. Bien, eh, En un principio, bueno, eh, no sabemos muy bien qué, qué futuro tendrá esta aplicación, pero es muy probable que tenga eh, fines destinados a marketing o mercadotecnia. Aunque sí que es verdad que en los términos y condiciones se comenta que no será utilizado para, para aparecer eh, banners dentro de la aplicación de WhatsApp, es muy probable que, que todos estos datos se vayan a estudiar con fines eh, marketingianos para un futuro. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial sencillo de cómo desactivar eh, los datos compartidos eh, de WhatsApp en Facebook. Eh, gracias, un saludo.